Estoy aquí fuera de mi casa y les voy a presentar algo. Pues... Es un perro... ¿No? Está nuestro. Miren el perrito. Está muy bonito. A diferencia de esta perra coquilla que trae mi hermano aquí. Adiós, Brody. Que si se la cambiamos... ¿No? Sí, sí, sí, sí. ¡Ah! Popo! Ah. Te digo algo, Chavalores mío. Sí. sí, no, no, lo no. vamos a quedar porque nos no, no, no, Bueno, pues. bueno este es como un... No sé sí, cómo se si llaman esos perros como un fruit. No sé. Pero miren. Este es el pico. Sí, sí está hermoso también. Pero el perro está mejor. Aunque el perro sí es mejor. Bueno, así que. Bueno. Lo que Bueno, pues. Hasta aquí, amigos. Bye.